Hola, bienvenido eh, Microsoft Bing, el motor de búsqueda ya nos deja cambiar de tema así que vamos a ver cómo se hace hay que hacer una búsqueda antes si no, no nos sale la opción algo un poco raro bueno, vamos a las tres son tres rayas horizontales aquí arriba a la derecha lo tenemos pulsamos con el botón izquierdo del ratón y abajo del todo tenemos los siete disponibles si se fijan, cambia la, esto que hay detrás de la barra No tiene más historia. Si lo quieren como estaba, todo en blanco, es este. Un saludo y hasta pronto.